Cuando uno tiene la facilidad de tener un medio de comunicación como en este caso nosotros o como le pasa a Diosdado Cabello con el mazo dando, que él sale hablando y saca pecho y él es el duro y el morcho, hace bellezas. Pero en la realidad, ustedes saben que lo llaman el mion. ¿Por qué lo llaman el mion? Porque cuando hubo el ataque ese del 4 de febrero, cuando él se vio cogido. Resulta que lo miraron y se había hecho en los pantalones. Hay un dicho que dice: Perro que ladra no muerde. Y este es de esos que ladra mucho, habla mucho, pero a la realidad quién sabe qué tal sea. Ahora, eso es lo que hablan, ¿no? Porque es que pasó algo simpático en, en Argentina. Digo simpático para todos aquellos que no comulgan con el régimen o cualquier régimen. En este caso, la dictadura chavista. ¿Por qué? Porque bien sabemos que ellos tienen que andar con mucho cuidado en muchos países porque eh, tanto Diosdado como el propio Maduro tienen orden de captura porque se les está implicando en el cartel de los soles por eh, tráfico de estupefacientes, bueno, en fin, todas esas cosas. El caso es que ellos <ríe> andan por ciertos países tranquilos, entre esos Argentina, pero la sorpresa que se llevó fue otra. Entonces aquí la cosa dice ojo señor diosdado cabello o cualquiera de la cúpula que esté untado porque en el caso de cabello así demuestre con tono de burla es una clara advertencia ojo onceado mandamiento no dar papaya doceavo mandamiento aprovechar cualquier papayazo esto luego de la orden de captura dispuesta en la argentina al número dos del chavismo el cual aseguró que estuvo en el país eso le pasó a Diosdado. Ojo, él podía entrar a Argentina como Pedro por su casa. Pero hubiera dado el papayazo sin que le echan mano y estaría en estos momentos en un avión de la EA rumbo hacia los Estados Unidos. La cosa está delicada. Él, vuelvo y digo, así salga adelante la televisión diciendo y burlándose, yo creo que siente pasos de animal gigante. Sabemos que este señor, Diosdado Cabello, es vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV. Y es el número 2 del chavismo, segundo después de Maduro. Está acusado por narcotráfico. Según él considera que su detención la ordenó el gobierno de Alberto Fernández como parte del acuerdo alcanzado por el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que él dice, ¿no? Con eso es que él sale la excusa. Esto lo podemos ver como un simple acontecimiento. Algo así como él supuestamente ante cámaras en su programa. Lo está diciendo Y habla con burla Y toda esa cuestión Aunque Yo sé que Tanto Diosdado Como varios De la cúpula chavista Debe estar como dice el dicho que les alumbra y les apaga, le alumbra y les apaga entre esos el propio Maduro, deben estar viendo esto como una advertencia que no es en todos los países, sabemos que ellos se pueden mover en varios países como Pedro por su casa pero en muchas partes dicen bueno listo tranquilo pero aquí sabíamos que Argentina era uno de sus aliados o sea que ya no se pueden confiar ni en sus propios aliados porque les pueden echar mano. La cosa está de pensarlo. Vuelvo y digo, una cosa es que se saque a cámaras y se diga y que no sé qué más vainas. Pero otra cosa es que esto es una clara advertencia que en cualquier parte les pueden echar mano y entonces tienen que pensar muy bien para dónde van a salir. Esto se pone bueno, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios que una vez más. Gracias a ustedes seguimos siendo los chismosos del paseo Aún así demostrando seguridad el funcionario del régimen de Maduro aseguró que estuvo en el país argentino Y vinculó a la decisión de ordenar su detención como parte del acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI Mariela Alejandra Jiménez del Juzgado Federal de Jujuy Libró una orden de captura contra el dirigente venezolano acusado por narcotráfico en caso de que intente ingresar a la Argentina. La magistrada indicó que se tenía conocimiento que Cabello iba a viajar a Argentina aproximadamente el día 11 de marzo del 2022 y que ingresaría por la provincia de Jujuy se puso en conocimiento de la existencia de una solicitud de detención internacional preventiva con fines de extradición que fuera retransmitida a la Embajada de la República Argentina por intermedio de la Embajada de los Estados Unidos, una alerta con la fotografía del funcionario chavista y señalando que este tendría pedido de de captura por parte de los Estados Unidos. Vuelvo y digo, así él salga haciendo bellezas y, y gritando y empantalonándose y haciendo los brazos y no hay que más vainas y con tono de burla. Yo sí veo esto como una advertencia y esto los debe tener muy inquietos porque, vuelvo y digo, entonces ya no tienen seguridad ni siquiera en los países que, entre comillas, están aliados con ellos. Más sin embargo. En tono burlesco, Diosdado Cabello se refirió al tema en el programa de televisión que conduce en Venezuela con el mazo dando, pasé por Argentina, afirmó el vicepresidente del PSV, quien mencionó que llegó hasta la Patagonia, no me traje un pingüino porque no pude, agregó entre risas, aparte de alardear, dijo, yo estuve por Puerto Madero, estuve ahí, por ahí caminando, es muy bonito además Reveló y se refirió al cuento de la carne argentina No es tan buena, aquí en Venezuela hay carne como esa y hasta mucho mejor Diosdado además dijo Yo sé la razón de todo esto Creían que iba a visitar a Milagro Sala Le temen a la voz de esa mujer Y lo que ella me diga a mí se lo voy a decir al mundo En defensa de la líder del la tupac amaru dijo que la metió presa macri y que el señor Fernando fernández no encontró la forma de soltarla según cabello como estaban negociando con el fondo monetario internacional la cancillería argentina mandó a una jueza encargada que ni siquiera es titular del cargo no me hagan hablar que yo me sé el cuento completo pero sí comía ya no soy tomador de trago Me trajeron vino Me tomé un Snowball Concluyó con su tono de burla Vuelvo y digo Eso es lo que aparentemente muestra Pero si nosotros Nos vamos a un señalamiento Más a fondo Más intenso Yo creo que aquí hay mucho que pensar Y eso es una clara muestra Que con la comunidad internacional Las cosas no la tienen fácil Por lo menos en este caso Maduro y Diosdado Cabello De acuerdo a la jueza argentina Argentina Señaló que el número 2 de, del chavismo, Diego de Maduro, está acusado de conspiración para la distribución y tenencia con fines de distribución de cocaína. Cabello se refirió de nuevo contra el presidente argentino, además no es la primera vez que el funcionario chavista critica al gobierno de Alberto Fernández por su postura con el Fondo Monetario. Recordemos que Diosdado había acusado de tibio al presidente argentino dijo tiene la piel delicada yo afortunadamente soy libre señor Fernández da tristeza que escenarios donde Argentina y Venezuela iban juntos cuando estaba el comandante Hugo Chávez y Néstor Kirchner ahora la tibieza da por andar separados él hace una clara o una vasta aclaración porque cuando la época de Kirchner y Chávez pues en ese momento entre comillas sus ideales se estaban enfocando más o menos a, hacia la misma parte en este momento vemos que Fernández no ha sido del todo reacio con la dictadura él apoya cierta parte de la dictadura pero esto que está demostrando aquí Fernández es sencillamente que como que ya no está comulgando mucho con su tal revolución bolivariana. Aquí vuelve Diosdado a tratarlo de tibio, de, de carita linda, de carita floja, de que como que sí, como que no. Mejor dicho, él entre sus cosas lo insulta. Señor Fernández, usted es tibio. Vuelve y se lo, se lo restriega. Asúmase. Nosotros somos revolucionarios calientes hervimos, nuestra sangre está hirviendo no andamos con, me con medias tintas ni guabineos aquí en Venezuela nosotros tenemos firmeza no nos acomodamos para sonreírle a los jefes son las palabras de Diosdado Cabello pero yo alguna vez lo dije y lo dije hace un par de años y vuelvo y lo sostengo acá Yo puedo apostar Y ustedes allá me van a desmentir Si sí o si no Yo puedo apostar que en el momento De que llegue a haber una mini invasión O que realmente llegue a haber un atentado Contra la dictadura O, o que haya un golpe de estado o Que haya un derrocamiento de Maduro La primera bala que suene La primera munición que suene Yo me imagino dónde va a estar Maduro Y dónde va a estar Diosdado, Que son los que más gritan Que son los que más alardean que son los que supuestamente más hacen, que son los que supuestamente tienen el poder y supuestamente son capaces de enfrentarse con el que sea. Ellos son machos de palabra. Bla bla bla, pero ante las, ante las cosas fronteras, como le dijeron por estos días a Vladimir Putin en Rusia, ¿por qué no se pone usted mismo el uniforme y se va con sus hijos, sus sobrinos, sus familiares, sus amigos a ir a combatir allá? Es que es tan fácil mandar para que otros vayan y se maten, como estaba haciendo Maduro por estos días. Cuente conmigo señor Putin cuántos necesito enviarles Eso vivir de la riqueza de otro es fácil Vivir del trabajo de otro es fácil Ser guapo arriesgando vidas Que no son ni la mía Ni mi entorno es muy fácil Yo veo una clara advertencia Y ojo señor Maduro Ojo señor Diosdado Parece que les tienen el ojo encima Y esto está calientico En cualquier momento podemos tener Alguna sorpresa Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.